Cómo le viste, Raúl. Eh, bueno, yo, yo el domingo no estuve, ¿eh? no estuve en el pro porque me tuve que volver con el con el vuelo, lo que he visto todo. Yo lo el vi por el streaming. ¿eh? Yo todo lo he estado sí, viendo. Sí, por el el igual. Efectivamente. Y, y bueno, lo que comentábamos, lo que comentaba antes, eh, espectacular, ¿vale? El, el, el, el cambio de amateur a, a bueno ya a su primera competición profesional que ya fue, no sé si esta es la, la tercera vez, ¿no? Que sube como profesional y tercera o cuarta. ¿Tercera, cuarta? Y la verdad que mantiene, mantiene, yo, yo no le veo, o sea, desde mi punto de vista, nada que mejorar en puesta a punto, en separación, en puesta de escenario, eh, incluso de frente, le pasa algo parecido a, a Zamorano, que se, que se mete de demasiado y se hace, se hace pequeño, y Pablo de frente y de perfil tiene masa muscular de sobra, y si algo... algo algo tengo que decir en negativa por decir algo es la, la espalda, ojo, la espalda, que a nivel de calidad y separación es brutal, pero claro, no va a par con la parte delantera, ¿no? Una, una, una, una parte trasera, una espalda masiva, colgona, que, que es lo bueno? Eh, ¿Qué pienso? Que, que, que le cabe, que le entra. Y yo creo que Pablo mmm, tiene que tener una estrategia de esto de desaparecer tipo, tipo Rolly Winkler, tipo Dubai y que nos, que nos aparezca con, una, con, un, con un físico un físico totalmente nuevo, masivo, estilo Ronnie Coleman, ¿no? Que nos aparece y nos echamos las manos en la cabeza, porque creo que es capaz de hacerlo y, sobre todo, como, como acá voy a re, sigo repitiendo, eh, le cabe, le cabe, le cabe peso. Pero se disfruta, se disfruta lo viendo a competir y, y se le ve, se le ve futuro, se, porque, tiene, porque tiene margen de mejora. Yo en persona no sé cómo se vería, pero creo que respecto a Portugal. También hay que decir que Pablo está lesionado. Entonces, yo creo que le faltaba todavía un girito. Pero, pero lo cierto es que tampoco lo necesita. O sea, tampoco es un tío que sea dependiente de llevar una condición ahí, porque pues sí que yo le hubiera metido un girito, que además lo llevará ahora en, en Rumanía con, con esta semana extra. Y, a ver, la línea era muy dura. La línea era muy dura. Yo el único pero que, que le veo, tío, eh, fíjate, más que la, más que la espalda, pues sí, que la espalda sabemos que de tamaño y tal, es que las piernas están tomando un tamaño que son de otro planeta, de perfil es que le cuelga el femoral pero creo que también incluso la espalda la disimularía eh, cambiando un poco la forma de posar, en los perfiles se encoge, el de frente relajado hecho hombros para adelante pero también, a ver, yo es que con Pablo lo que me pasa es que, tío, es mi físico favorito de hace muchos años y lo más que le puedo poner es algún matiz ahí de... Pero me pasa un poco con a ti. Yo sí lo que creo, y ahí estoy de acuerdo contigo, Raúl, que necesita un parón de decir algún volumen y, y lo que me entre. Lo que me entre. Si tienen que ser 125 kilos, aunque me tape un poco, que eh, pues también es de ahora con los compromisos de imagen y tal que tienen los chavales, pues ser diferente. Pero yo es que, tío, el conjunto de brazos, y lo, lo que son las extremidades y los hombros, tío... Joder, es que si hablan de X, es que es imposible tener más X que este tío, macho. A mí me parece una pasada. Y luego la espalda, sí que es cierto que en cuestión de amplitud también es cierto, es un tío que es de una, de una eh, exagerada amplitud clavicular y el tener esos brazos y esos hombros tan grandes, es un poco salvando la distancia, es un poco eh, quizá lo que le pasaba a Phil Heath, ¿no? eh, que, no, que eran gente de, de, de mucho hombro, mucho brazo y eso hace que siempre se vea más estrecho. Pero, por ejemplo, Phil Heath era un tío que no tenía una espalda muy amplia, pero que con los años fue el mejor, una de las, ha sido una de las mejores espaldas del culturismo. Sí. Entonces, creo que también Pablo ya, ya debería dar ese paso extra también, trabajar un poquito más la pose, hacerse grande en el de frente relajado. Y es que lo demás, tío, igual que hace siete años le dije que llegaría a pro, pues ahora le digo que, que va a llegar donde quiera llegar. Pero tiene que... Yo eh, lo único que le veo es eso, que pare un poco, se meta ahí una... Una pila de kilos que le entran, como dices tú que le entran, porque además eso se ve en la cintura. O sea, teniendo la cintura como la tiene, todavía es evidente que le entran kilos claro. y que los meta y se le va a dar de puta madre. Y tiene separación de sobra. Cuando la separación de es que la muscular... separación... te puesto, permite, Hoy ha puesto te, un vídeo sí, sí, sí. que es que los hombros es que es que lo que te digo es rollo así como un rollo filgit, esto que le meten los sí. dedos, tío, eh... descomunal. O sea, sí. Muy fuerte, pero yo sí creo, yo os digo que, bajo mi punto de vista, el otro día sí que le faltaba un giro de puesta a punto. Que no la necesita, por la separación que tiene, pues puede ser. Un poco lo que le pasa a muchos deportistas negros. Pero bajo mi punto de vista, sí que le faltaba ese extra de, de giro, como digo, pero también cierto que viene de una lesión. Mm -hmm. Aparte, has puesto un sí, ejemplo, yo... has puesto un ejemplo perdona Paco, y termino, has puesto un ejemplo de Hip, y bueno, acá están diciendo gilipolleses de de que no es la genética eso lo veremos con el tiempo si tiene la genética o no eh, hablamos de estructura si es que eh, es ahí voy es, es que lo has clavado es la estructura parecida Figit era, era bueno el más pequeño yo cuando estaba en, en Base en, en el Olimpia y veía y los veía todo entrar y veía Figit vestido yo decía coño Figit parece un amate es pequeñísimo pero cuando se quita la ropa tiene tanta densidad muscular y tanta separación de densidad en las pardas que el tío se hace grande. Entonces, el ejemplo me ha parecido muy muy acertado. Sergio, ¿el que has hecho? Pues no, sí. Es que aparte, hay... mirar. Pues... Justo, mira, justo justo al mediodía eh, comiendo yo con mis chavales estábamos hablando y de Pablo y tal. Todos estamos de acuerdo que Pablo tiene un fisicazo, tiene una forma increíble, ¿vale? Eh, el tema de clavicular. Pablo no es una estructura muy grande clavicular y, y salió el tema de, de que, bueno, que si clavicularmente no, no eres grande para meterte en profesional, en open, es complicado. Y, y hemos sacado el tema de, de Phil Heath. Phil Heath es un tío que clavicularmente no es un tío muy grande eh, y eso tiene eh, cierto beneficio para él porque se le ve más redondo, más lleno, depende de qué zonas. Y, y un tío con clavículas no exageradamente anchas puede, puede llegar a ser realmente espectacular. Un apunte que habéis tenido genial ha sido en la espalda de Frigit, contando de que quizá el punto de Pablo de la espalda, en cuanto a densidad y tal, le falta ahí un poquito. Eh, Firgit también le pasaba exactamente igual, la espalda mmm, no destacaba. Y, y escúchame, yo todavía tengo en mi memoria fotos de un doble bíceps, de espalda en el Olimpia con Kai Green y la espalda de Fiji no tenía nada que envidiar a la, a la de Kai Green, ¿vale? O sea, el detalle, y la forma. Los eh... Exacto, exacto. ¿Vale? Y, y creo que Pablo eh, tiene el físico, yo creo que es de los físicos a nivel nacional que hemos visto, más bonitos en cuanto a estética. Es un tío que lo ves y, y, y, y te entra por los ojos. Es es una pasada, tiene un fisicazo y sí que es verdad que, que lo que pasa es que, como digo, si no tengo mucho material, no lo he visto en directo, el tema de las fotos a veces es eh, aparte esta competición y ahora va a seguir compitiendo y esos pequeños detallitos se van mejorando, ¿no? Pero yo creo que, que lo he visto un poquito eh, no más bajo, sino yo creo que quizá un poquito menos de agua, de agua intramuscular y se la ha visto un poquito más... Bueno, y no esa, ese músculo rabioso que aprieta así, parece que tenga vida propia. Le ha faltado ese puntito, pero que bueno, estamos hablando de minucias, de nada, ¿no? Pero pero Pablo, a ver, yo estoy con Pablo, o sea, Pablo puede mejorar, debe de mejorar, tiene que meter un poquito más de, de, de chicha si quiere, si quiere meterse arriba en la categoría open. Pero si consigue meter un poquito más de músculo, eh. Y sobre todo, cuidando esa cintura, es que la cintura de Pablo, eh, escúchame, es que es espectacular y, y, y asquerosamente bonita, es que es, que es exagerado, es, es increíble. Si consigue meter un poquito más de chicha bien puesta y manteniendo esa cintura, escúchame, puede llegar eh, ahí arriba del todo, tío, es que es espectacular, porque es un físico que, que te cautiva, ¿no? Es lo que decimos. Yo creo que incluso cualquier persona que no esté metida en el mundillo de competición, eh, tú le pones a Pablo y, y, y es el típico físico que dices, hostia, me encanta, me gusta ese tipo de físico, ¿no? Entonces, yo creo que lo puede hacer muy bien, pero le hace falta un poquito más un poquito más de tamaño. Y sí que es verdad que lo que hemos comentado antes con, con, con, con Jorge con González, que eh, el semirrelajado de frente, cuando marcan la cintura, que, la, que yo sé que lo hace porque, porque joder, quiere sacarle partido a, a ese abdomen eh, y esa forma que tiene, pero se me queda un poco pequeño, se me queda un poco pequeño, ¿vale? Entonces, eh, marcar la pose, pero luego venirse, como hacer un, un, un semirrelajado más apretando abdomen, pero luego venirse un poquito arriba, yo creo que visualmente eh, ganaría un poquito. Lo importante de todo es que estamos dando los tres un fiba positivo con un tío que lleva dos días en pros. O sea, que sí, le queda sí. tela, le queda tela y eso es lo importante, hay futuro.